Se llama La Patrona del Corrido. Esta canción se llama como mi estómago porque dije, ¿cómo que las mujeres no podemos? Lo hice para mí, pero pensando en cada una de ustedes. Feliz día de las madres a todas. Es cumpleaños no de reina. La quiero muchísimo. La admiro y la respeto. Y dicen que soy un